Hola, ¿qué tal? Ahora que ya sabemos representar números eh, naturales, el binario natural sin signo, vamos a empezar a ver otros sistemas de numeración que nos van a permitir extender este caso para poder representar, por ejemplo, números con signo, ¿ok? números negativos. Vamos a ver dos. El primero de ellos, en este vídeo... Es el signo magnitud. Así que este vídeo vamos a dedicarlo a ver cómo representar estos, estos números, ¿vale? La, la representación de un número negativo o positivo en signo magnitud, ¿vale? Como os he dicho, hay dos posibilidades. Vamos a ver primero signo magnitud y en, en un segundo vídeo veremos el complemento A2. Todos estos serán los casos para poder representar enteros, tantos enteros positivos, es decir, los naturales, los que ya podíamos representar con el binario natural sin signo, pero aparte nos posibilitará, nos añadirá, el poder representar también los números enteros negativos. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se basa? Pues bueno, es la, la solución más simple, la solución directa, es dedicar uno de los bits del número al signo. Si os fijáis, el bit más significativo en esta representación será la que corresponda al signo. De forma general se ha establecido que el 0 representa un número positivo y el 1 representa un número negativo. El resto de bits son la magnitud, es el valor. ¿vale? Así que si por ejemplo tenemos que representar el, este número de aquí, es el, esta magnitud corresponde a 5, 1, 0, 1 es 5, pues se representa directamente igual que en el caso del binario natural sin signo. Y se le añade un bit más, o se utiliza uno de los bits que tenemos a nuestra disposición para indicar el signo. Por ejemplo, esto, como es un 1, sería un negativo. ¿Ok? Entonces, esto es la magnitud la magnitud representada como en el caso del binario natural sin signo y el bit más significativo es el signo eh, propiamente dicho. Vamos a ver entonces cómo podemos sacar eh, o cómo podemos calcular el valor de distintas representaciones en signo magnitud. Vamos a hacer todas una, una serie de ejemplos, pero básicamente es ver el primer signo, ¿eh? calcular, mirar el bit más significativo para ver si es positivo o negativo, y el resto de los bits, los n-1 bits restantes, calculamos un valor igual que calculábamos el valor en el caso del binario natural sin signo. Así que tenemos que hacer como dos procesos. vale Perdonad que esto se ha movido. Eh, en este primer ejemplo, el 1 nos indicará que es un valor negativo. Y lo que tenemos que hacer es simplemente pasar a decimal el valor de... Un binario, de un supuesto binario natural su signo y corresponde a la magnitud, que es el 011. 1. El 011, 1, pues recordar, esto pesa 1, esto 2, esto es 4, pues 1 por 1 es 1, más 1 por 2 es 2, es el 3. Así que este valor es el menos 3. Y así siempre, cogemos el último bit para indicar que es positivo o negativo, en este caso es positivo, y calculamos el valor de la magnitud. 1, 2, 4, 8. 8 más 1 es 9, ¿vale? Otra vez, cogemos el bit más significativo, es un 1, nos indica que es negativo, y calculamos el valor de la magnitud, 1, 2, 4, 8, 16, es decir, 16 más 4 es 20. Así que esta representación eh, coincide, eh, corresponde al menos 20. En el, en el siguiente caso, también es negativo, porque es un 1, y el valor de la magnitud, 1, 2, 4, 8, 8 más 2, 10, más 1, 11. Siguiente caso, también es 1, negativo, la magnitud, 1, 2, 4, 0, 8. 8 más 2, 10, más 1, 11. Fijaros que aquí es el mismo número negativo, es el mismo valor en decimal, lo único con una precisión, el, el primero tiene una precisión mayor que el segundo. ¿Mm? El siguiente, 3 unos y un 1 más significativo, que nos indica que es negativo, y la magnitud es 1, 2, más 4, 1 más 2, más 4, que es 7, menos 7. Y el último, fijaros una cuestión que tiene, o un problema que tiene esta representación, la del signo magnitud, fijaros que este es el menos y aquí la magnitud es cero, entonces nos está representando el número menos cero, que el, el cero, cero y cero, podremos, consideramos que es el mismo número, pues el menos, el cero también podría haber venido representado por... Uh, 0, 0, 0, 0 en signo magnitud. Entonces, el 0 en este sistema, en el signo magnitud, tiene dos posibles representaciones. ¿Ok? Ese es uno de los problemas que nos presenta el signo magnitud y por lo cual no se ha utilizado tanto en la implementación de sistemas informáticos. Y el proceso contrario, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo pasar de un valor decimal a obtener el signo magnitud? Pues igual que había hacíamos con el binario natural sin signo, ya que hemos dicho que la magnitud corresponde directamente al valor absoluto de, de ese número que queremos representar en decimal. Lo único que, claro, tendremos que dedicar un bit menos, ya que el último bit, el más significativo, nos va a ir, o lo vamos a utilizar para representar el signo. Así que cogeremos n menos un bit para representar el valor absoluto del valor decimal que queremos representar lo, en, en binario natural sin signo, ¿vale? Y luego le concatenamos, le añadimos el bit más significativo, de forma que será 0 si lo que, queremos, lo que buscamos es un número positivo, y será 1 si lo que buscamos es un número negativo. Vamos a verlo con tres ejemplos. Imagináramos que queremos dedicar 5 bits para representar el menos 5. Pues lo que tenemos que hacer es utilizar 4 bits, n menos 1, es decir, 4 bits, para representar el 5, y añadirle un bit más que nos representará el valor negativo, ¿vale? 5, el, el valor 5, ya debemos ya deberíamos ir, estando acostumbrados a hacer estos números pequeños, transformarlos o, o, o saber de memoria su correspondencia, pues el valor 5 es 1, 0, 1, que con 4 bits, perdón, le tenemos que añadir un 0, ¿vale? Así que esto sería la magnitud, y le tenemos que añadir, un signo más, un bit más, perdón, que corresponda al signo, que es el, como es negativo, es el 1. Así que hemos transformado el 5 directamente, como ya sabemos, igual que hacemos con el binario natural sin signo, hemos transformado el 5 directamente a un número binario de 4 bits y hemos añadido el signo. Entonces esto en signo magnitud, 1, 0, 1, 0, 1 en signo magnitud, es igual a menos 5 en base 10, ¿vale? Un caso positivo, un, un número positivo. Queremos representar el 3 ahora con 4 bits. Necesitamos usar 3 bits para la magnitud, 3 bits para representar el 3. Entonces un 3 con 3 bits es 0, 1, 1, esta es la magnitud, y el signo es un 0, que es el bit más significativo, el bit número eh, el, en la posición, el bit de la posición 3, ¿vale? El bit más significativo. Así que 0011 en, en signo magnitud es igual a 3 en base 10, ¿ok? ¿Vale? ¿Y si quisiéramos representar el valor 3 con 2 bits? Fijaros que uno de estos dos bits lo tengo que dedicar al signo, así que para la magnitud solo me quedaría un bit. Con un bit puedo representar el valor 3, con un bit, acordaros de los rangos, como máximo podría representar 2 elevado a 1, que es igual a 1. Así que con un bit solo puedo representar el 0 y el 1, o sea el 3 no lo puedo representar. Dicho de otra forma, el 3 viene representado por 1,1. 1. Yo no puedo decir que, usando 2 bits, esto es el 3. Porque entonces, ¿cómo represento el menos 1? El menos 1 sería, primero, el, el 1 con un negativo y el 1 representando la magnitud del 1. Dicho de otra forma, en, en signo magnitud, todos los números que empiezan por 1 eh, tienen... un son, coinciden con, el, con números negativos y todos los números que empiezan por cero coinciden con números positivos así que para representar el valor 3 en signo magnitud como mínimo necesitamos 3 bits en binario natural sin signo nos bastaban 2 bits pero ahora como necesitamos uno más para indicar que es el más 3 y poderlo diferenciar lo del menos 3 pues ahora en binario natural, en signo magnitud, necesitamos 3 bits para representar el 3 en valor decimal. O dicho de otra forma, con 2 bits no podríamos representarlo. Si nos dijeran que tenemos que utilizar 2 bits como aquí, pues la respuesta sería no representar. Si lo queremos representar, como mínimo, necesitamos esos tres bits que comentábamos. Y ahora un poco en relación a aquel ejemplo que veíamos que teníamos un mismo número con una precisión distinta. ¿Cómo podemos ir cambiando la precisión de, de, de un número en signo magnitud sin perder el valor que está representando? ¿Vale? Esto es lo que se conoce, conoce habitualmente eh, como extensión de signo y nos va a permitir tanto aumentar la precisión, es decir, pasar de un número menos, menor de bits a un número que represente el mismo valor, pero con una cantidad mayor de bits, o disminuir esa precisión, desde un número con más bits, pasar a un número con menos bits. ¿vale? Siempre vamos a poder aumentar, disminuir va a haber casos en los que no. Si, si la precisión nueva, no el valor que queremos representar en esa precisión nueva, no está dentro del rango que nos permite representar esa cantidad de bits, pues no lo vamos a poder representar y por tanto no vamos a poder disminuir el número de bits que, que, que utiliza ese, ese número, esa representación. ¿Okay? Primero caso fácil, el que siempre se puede hacer, aumentar la precisión. Entonces, queremos pasar de una cantidad de n bits a m bits, m es mayor que n. ¿Qué tenemos que hacer en el caso del signo magnitud? Tenemos que desplazar el signo, es decir, el bit más significativo, pasa desde la posición actual al nuevo bit más significativo, es decir, pasa desde la posición n-1 a la posición m-1, desde la antigua más significativa a la nueva más significativa. ¿okay? Y ahora nos quedará un hueco de valores por rellenar en esos huecos, en esas posiciones intermedias, ¿Qué tenemos que hacer? Completarla incluyendo ceros, es decir, entre la posición n-1 y la m-2, tenemos que empezar a añadir todos los ceros en esos huecos ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo en el que la antigua precisión es n igual a 4, es este número de aquí, tenemos 4 bits, una precisión de 4, y la nueva precisión m es igual a 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el signo, en este caso es negativo, entonces cogemos el signo que se encontraba en la posición n-1 y tenemos que pasarla a la nueva posición, al nuevo bit más significativo, que es el de la posición m-1. m-1 es 7, por tanto este 1 se pasa a la posición 7, al bit más significativo, Obviamente la parte de la magnitud la copiamos en las mismas posiciones, 0, 1, 1, ¿vale? Y ahora nos ha quedado aquí un hueco que va desde M-2, desde el 6, hasta N-1, hasta el 3. Este hueco, ¿con qué valores los, los rellenamos? Pues con ceros. Así que básicamente la extensión de signo es mover el signo hasta la nueva posición, y rellenar todo lo demás de ceros, directamente Y el caso contrario, disminuir la precisión, pasar desde un m más grande a, perdón, pasar de, de un n más grande a un m más pequeño, pues se tiene que desplazar el signo hacia la derecha desde la posición n-1 hasta la nueva m-1. Es decir, nos tenemos que, tenemos que quitar todos los bits que hay entre la antigua posición del, del bit más significativo y la nueva posición del bit más significativo. ¿Pero lo podemos hacer directamente? ¿Podemos hacerlo sin preocuparnos de nada? No. Tenemos que comprobar que todas esas posiciones que eliminamos, todas, es decir, las que están entre medio de los dos bits más significativos del, del antiguo y del nuevo y que la propia posición del nuevo bit más significativo fueran todos cero. Si no fueran todos ceros, corresponde a un caso en el que el valor que estamos intentando representar es más grande que la cantidad máxima de valores que puede representar la nueva precisión. ¿vale? Así que solo podremos eliminar todas o desplazar ese bit entre el, el antiguo bit más significativo y el nuevo bit más significativo si todos los valores, todas las posiciones, son ceros. ¿Mm? Si hay uno, algún 1 entre esas posiciones, la magnitud del valor no se puede representar con los bits de precisión de la nueva precisión, no se puede representar con m-1 bit. Si calculáramos la magnitud del número que queríamos hacer, y calculáramos el rango de un binario natural sin signo eh, con una precisión de m-1 bits, veríamos que el rango no nos permite calcular, ese, no nos permite representar ese valor. Era lo que nos ocurría con el caso del 3 y 2 bits. Vale, vamos a ver un ejemplo. Un primero un ejemplo que sí que se puede, que no hay problemas. Entonces, tenemos que coger todas las posiciones entre el antiguo bit más significativo, es decir, el 7, y el nuevo bit más significativo y el 3. Cogemos todos estos valores y los tenemos que eliminar. Como todos estos valores son ceros, no hay ningún tipo de problema. Podemos poner aquí, hemos eliminado todos estos valores, este bit, este signo, Pasa al bit más significativo y copiamos el resto de, sin, de, de bits que corresponden a la magnitud. Hemos eliminado todos ceros y ya está. Si hacéis el cálculo, veréis que ambos números corresponden al menos 3 en decimal. ¿Vale? ¿Qué pasa si nos encontramos con un 1 entre medios? ¿Okay? Pues de nuevo... Entre la posición 6 y las 3, tendríamos que eliminar todo esto. Si lo quisiéramos eliminar, ya no nos permite. Este número ya no es representable con una precisión de 4 bits. ¿Vale? ¿Qué pasaría si ignoro esta indicación? Es decir, el resultado de esto sería no ¿Vale? no No olvidemos esto. no podemos representarlo, ¿por qué? Porque en, el, en, la, en los bits que tenemos que eliminar, que queremos eliminar, hay un 1. Entonces, estos bits no los podemos eliminar, porque si quitamos este 1, estamos perdiendo valores. Estamos perdiendo el valor de esta posición. ¿Ok? Pero imaginaros que me equivoco, ¿vale? Lo, lo, me equivoco, lo voy a poner de otro color para ver que, que me he equivocado, que es un, un, un error. ¿Ok? O que es un, un caso distinto, entonces imaginaros que yo cojo y pongo un 1 aquí, sin fijarme en que hay un 1 entre, entre medias, y pongo 0, 1, 1, ¿vale? Fijaros los valores que tienen estos dos casos. Esto representa el valor menos 3, pero sin embargo, este número de aquí representa el 1, 2, 4, 8, 16, 32, representa el menos 32 más 2 más 1, menos 35. Si os fijáis, no son el mismo número. Así que lo hubiese hecho de forma incorrecta. He intentado justificar por qué necesitamos eh, cumplir esa condición de que no tiene que haber ningún 1 en el conjunto de bits que estamos intentando eliminar. Todos tienen que ser 0, porque si no, los números representados no serán los mismos. Así que nos tenemos que quedar. Con un segundo ejemplo que nos podría dar lugar a dudas. Fijaros que aquí cojo bueno, el, el, la precisión n, la antigua, es de 8, la m es de 4, entonces tenemos que mover este número y tengo que comprobar que desde la n-2, es decir, 6 hasta la m-1, incluida la 3, el 8... Ahí eh, todo son ceros, ¿vale? Este nos podría dar lugar a dudas, porque, fijaros, si yo lo hago así sin pensar, un poco rápido, podría decir, desplazo el 1 hasta aquí, un 1, 0, 1, 1, y todo lo que he eliminado solo son ceros. No, error. Lo que yo he eliminado es este valor, eh, yo he quitado todo este grupo de bits, en este grupo de bits había un 1. Este también. Este también tiene que ser un 1. ¿Vale? Todos tienen que ser 1. Pero claro, al coincidir este 1 que hemos movido del signo con este 1, podría eh, suponernos o provocarnos algún tipo de, de, de confusión y dar lugar a un error. ¿Vale? Así que... Ojo, este caso tampoco es representable, ¿no? Representable. Con una precisión de 4 bits en signo magnitud no puedo representar este valor, ¿vale? Y fijaros que esto sería un error, ¿por qué? Porque esto, ¿qué valor tiene este, este número de arriba? Pues esto es 1, 2, 4, 8 y el resto ya son ceros, entonces es menos... 8 más 2 más 1, menos 11. Sin embargo, este de abajo vuelve a ser el menos 3, como antes, 1, 2, y esto es el negativo. Entonces 2 más 1 es 3, esto es igual a menos 3. Fijaros que no, estamos representando el mismo número. Así que, ojo, siempre todo el conjunto, los bits que están entre la posición n-2 y las m-1, todos, incluido este, el último, tienen que ser ceros. Si no, no podemos reducir. La, la, la precisión. Y tiene lógica, porque si nos acordamos en el momento que la hemos aumentado, nosotros lo que hemos hecho ha sido mover el 1 y rellenarlo todo con ceros. Si queremos deshacer el camino que he hecho, tengo que poder quitar todos esos ceros. Si hubiese unos entre medias, ya es que no venimos de una extensión de sí. ¿Ok? ¿De acuerdo? De la misma forma podemos pensar... ¿Hasta qué valor puedo reducir los, le, le, el signo? Pues hasta el primer 1. Todos los ceros que tenga puedo ir quitando hasta eh, todos los ceros y hasta que me encuentre un 1. En el momento que me encuentre un 1 ya no puedo eliminar más, ya no puedo reducir la, la, la precisión. Así que eso también sería eh, un análisis interesante. ¿Ok? Vale, pues ahora vamos a ver un, un una serie de, de ejemplos de, de cambio de precisión ¿vale? de, para un número en signo magnitud. Imaginaros que tenemos estos, estos um, valores en signo magnitud, cada uno con una precisión distinta, y primero vamos a ver cómo aumentar esta precisión a 10 bits. La part, eh, la es el caso más sencillo, porque es, cogemos el signo, lo separamos de la magnitud, la magnitud es desde el 0 hasta el 1, entonces 0, 1, 0, 1, 1, y añadimos ceros hasta tener los 10 bits que, los 10 bits que nos piden. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 1 es el décimo, bit, ¿vale? El 1, el signo, es el décimo bit. Pues así siempre. Aquí tenemos... 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y tenemos un 1 como signo. Tengo que añadir tantos bits, tantos ceros entre el signo y la antigua magnitud como posiciones nuevas hay. Entonces paso, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 1 ya es el bit número 10. Así que esta me quedaría pues, la nueva representación en signo magnitud con 10 bits. Y lo mismo siempre, pongo el 1, pongo 0, 1, 0, 3, 1 y añado los bits necesarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 1 es el décimo. Y si son números positivos, si son números que empiezan por 0, lo mismo, cojo el 0, este, cojo desde el otro 0 hasta el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y añado los bits necesarios, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el último 0 que nos indica el décimo, el de la posición 9, que nos indica que es un número positivo. Y aquí pues eh, tenemos un caso muy similar al anterior, un 0, lo único que aquí teníamos 3 ceros, un 1... 0, 1 y 2, 1, ¿vale? Pues tenemos que añadir, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Todos ellos son números en signo magnitud. Siempre hay que acordarse en poner en qué estamos representando estos números. Y ya. El último caso, pues tendríamos 1 en signo magnitud, 1, 1, 1, 1, 4 unos, 3 ceros, 1, 2, 3, 7, ya llevamos 7, 8, 9 y el signo 10. Entonces hemos añadido estos dos ceros de aquí, ¿vale? Ya veis que es muy sencillo, ¿Okay? Siguiente caso. Queremos bajar la precisión a 5 bits, ¿cómo lo hacemos? Pues acordaros que tengo que quitar todas las posiciones entre el antiguo bit más significativo y el nuevo bit más significativo y tengo que garantizar que todas estas posiciones son ceros. Si no fuesen ceros es que no es representable. ¿vale? Dicho de otra forma, tengo que encontrar los 4 bits más, menos significativos de estas representaciones y lo que me queda a la izquierda tiene que ser un 1 y todo seguido de ceros. ¿vale? Vamos a hacerlo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Todo lo que me quedan son ceros y finalmente un 1? Sí. Pues puedo quitar todos, los todos esos ceros que me sobran y desplazar el 1 hasta la posición, eh, hasta la nueva, hasta el nuevo bit más significativo. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? La magnitud sería 1, 0, 1, 1 y el signo es un 1. ¿Vale? Siguiente caso. 1, 2, 3, 4. ¿Todos son ceros y un 1 al final? ¿Eh? De aquí para allá. ¿Todos son ceros y un 1? No. Aquí tenemos un 1 y un 1. Por tanto, este no es representable con 5 bits. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. ¿Este es representable? Tampoco. Volvemos a tener que nos quedaría un 1 en la posición. Tenemos un 1 en la nueva posición del bit, así que tampoco es representable. Este de aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí el signo es un 0, entonces lo que tendríamos que mover es el 0 hasta el, la nueva posición del signo, hasta el bit más significativo. ¿Todos son ceros y el signo, que en este caso es 0, No, tenemos un 1. Así que esto tampoco es representable. Sigamos. Cuatro posiciones para la magnitud. ¿Todos los demás son ceros y el signo? Sí, aquí el signo es cero, por tanto tenemos dos ceros entre el signo y, y la nueva magnitud, así que podemos quitar esos ceros, y nos quedaría como cero para el signo, y la magnitud de 4 bits, dado que una precisión, precisión de 5 bits, son 4 de, de magnitud y una de signo. Y ya por último, aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4 posiciones. Todo lo demás son ceros y el signo, en este caso 1, sí, hay 3 ceros y un 1. Por tanto, podemos eliminar estos 3 ceros y quedarnos solo con el 1. 1 y los 4 unos de la magnitud. Así que de todos estos ejemplos solo podríamos bajar la precisión a 5 bits en 3 de ellos. Los otros 3 no serían representados ok? Y vamos a hacer un último ejercicio, que es buscar la precisión mínima para cada uno de estos casos. ¿Cuál es la precisión mínima? Coger el signo, eliminar todos los ceros que hay hasta un 1 y dejar ese nuevo número que, sería, que saldría de concatenar el signo que teníamos más todos los bits desde el primer 1 hasta el final. ¿vale? De esta forma, eh, obtendríamos, de esta forma, conseguiríamos la precisión mínima para todos estos valores. Vamos a lo hago de otro color, ok, en azul. Así que, lo que decíamos, me reservo el signo y todos los ceros hasta el primer 1, es decir, este de aquí, lo puedo eliminar. Por tanto, la nueva, la precisión mínima de este número es 1, 1, 0, 1, 1, en signo magnitud. Es decir, la precisión mínima es de bits. Este de aquí, pues este de aquí hemos dicho, cojo el signo, lo dejo y todos los ceros que me vienen los elimino. Aquí solo puedo eliminar este de aquí. Así que me quedaría 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. En signo magnitud. Por tanto, la precisión de este... De este mínima para este número sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para la parte entera y uno para la parte eh, para la magnitud perdón y uno para la parte eh, del signo entonces son 7 bits aquí cojo el signo y elimino todos los ceros que haya después de él solo es este solo puedo quitar un, un bit solo puedo reducir la precisión en un bit por tanto me quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, una precisión de 6 bits, y sería en concreto el 0, 1, 1, 0, 1, 1. Signo magnitud. Me he saltado 1, perdón, vuelvo a él. Cogería el signo, que es el 1, eliminaría todos los ceros, que sería solo este, y me quedaría 1, 1, 0, 1, 1, 1, en signo magnitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. ¿Okay? En el siguiente cojo el signo, cojo todos los ceros que vienen después y me queda, que son 5 bits, ya era la de 5 bits, la precisión mínima, la que habíamos calculado antes. Entonces me quedaría 0, 1, 0, 1, 1, signo magnitud, 5 bits. Y en el último, de nuevo coincide, ¿vale? Así que nos quedaría el signo, elimino todos los ceros que tengo. Después del signo, hasta el primer 1, entonces me quedaría que la precisión mínima para este número es 1, 1, 1, 1, 1. Signo magnitud que es de 5 bits. ¿De acuerdo? Ya por último, nos faltaría... Eh, ver los rangos y el número de valores representables que tenemos con n bits en el caso de la representación del signo magnitud. Primero los valores representables. Vale, el número de valores representables deberíamos pensar que es el mismo, porque lo único que hemos cambiado ha sido cambiar representaciones de positivas a negativas. Por tanto, considerando las positivas y las negativas, deberíamos seguir teniendo 2 elevado a n números o valores representables. Pero esto no es así. Realmente, en el signo magnitud tenemos 2 elevado a n menos 1. ¿Por qué menos 1? Pues porque perdemos el caso del menos 0. Acordaros que un 1 con el resto ceros era también un 0. También se consideraba una representación para el 0, igual que el 0 y todos ceros. Entonces, el signo magnitud tiene el problema de que tenemos dos representaciones iguales para el 0. Por tanto, estamos perdiendo un valor. A representar. Una de las combinaciones es redundante y perdemos ese caso. Así que el número de valores representables distinto es 2 elevado a n menos 1. ¿Estos valores en qué rango trabajan? ¿En qué rango no están? Vale, podemos decir que la mitad están o son valores negativos y la otra mitad son valores positivos. Visto de otra forma, tenemos que para representar el valor absoluto, el valor absoluto del número más grande, la magnitud más grande que podemos representar, tanto en positivos como en negativos, es la de todos los bits menos el signo. Por tanto, todo lo, el número, la magnitud más grande que podemos representar es 2 elevado a n menos 1, porque tenemos que quitar el, el del signo, el que corresponde al signo, entonces 2 elevado a n menos 1 menos un valor, menos 1, es el el, la magnitud más grande a representar, tanto por la parte de los negativos como de los positivos. Así que podemos representar los valores desde el menos 2 elevado a n menos 1 hasta menos 1 hasta el 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿vale? Es igual que, en el caso del binario natural sin signo, lo que repartimos la, los valores entre negativos y positivos, es decir, en la mitad de positivos, en la mitad de en los negativos. Por eso tenemos el n-1, porque dedicamos un bit menos en el binario natural sin signo, todo era magnitud. Aquí la magnitud es solo n-1 bits. Así que por eso podemos llegar hasta el 2 elevado a n-1 bit, menos 1, porque hay que considerar el 0. También. ¿Okay? Así que con 4 bits de precisión, ¿cuáles son todos los valores que puedo representar? Pues, ¿vale? ¿Cuántos valores distintos representaría? Podría representar de forma distinta 2 elevado a 4 menos un valor. Esto es igual a 15 valores distintos. ¿Cuál es el rango de representación? El rango de representación va desde menos 2 elevado a 4 menos 1 menos 1 hasta... 2 elevado a 4 menos 1, menos 1, es decir, desde menos 7 hasta 7. ¿Vale? Y vamos a verlo, vamos a ver que esto efectivamente es así. Fijaros, vamos primero con los positivos, todos los positivos son todos los que empiezan por 0, así que tendríamos con 4 bits de precisión, tendríamos 0, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 y 0 1 1 1 este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6 y el 7. El número positivo más grande que puedo representar es un 0 todo seguido de unos, que es el 7. Fijaros que coincide con lo que habíamos dicho, con 4 bits. Y con los que son negativos, los que empiezan por 1, pues estos son el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿Vale? Que este corresponde al menos 0, este corresponde al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Es decir, el número más pequeño que podíamos representar era el menos 7. ¿Ok? Entonces coincide con lo que habíamos dicho. ¿Cuántos números distintos podemos representar? Aquí tenemos 16 casos, pero fijaros que el 0 lo estamos perdiendo porque tenemos dos casos para representar el 0. Así que el número o los valores distintos que puedo representar son desde el 0 hasta el 7 y desde el menos 1 hasta el menos 7. Esos son 15 casos distintos, ¿Ok? Y bueno, ya para acabar, simplemente recordar los problemas que tiene esta, esta representación. Que es que, primero, es que el valor cero tiene dos representaciones. Así que estamos desperdiciando información o bits para guardar información que podríamos re reutilizar de alguna forma. Y luego, aunque aún no hayamos visto a sumar, no hayamos aprendido a sumar, pues ya veremos que la suma de un número representado en signo magnitud no se puede hacer de forma directa igual que si estuviésemos trabajando con un binario natural sin signo. Y esto supondría un problema porque necesitaríamos hardware adicional eh, o distinto para sumar números en eh, signo magnitud de números en binario natural sin signo. Entonces, para evitar tener ese, ese hardware natur, eh, adicional es interesante tener algún sistema de numeración que la suma funcione igual que en el caso del binario natural sin signo. Estos dos problemas vienen solucionados por el complemento a pero pero este caso, este este este tipo de numeración ya lo veremos, ya ya lo aprenderemos ahora en el, en el siguiente siguiente vídeo. ¿De acuerdo? muy Muy y y muchas gracias.